¡Alto! ¡Con ¡Al vato! ¡El vato! ¡Alto! ¡Una perro! ¡No se sí, tiene Al rato te mato ¡Tú! ¡Alto! ¡Ahí se detiene ante mi presencia! ¡Ah mira ya está en la cama! Es que vivimos en la prehistoria Vivimos en un mundo ¡Huele a sexo! ¡Ja <risa> Ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto. ¡Hay herramientas! ¡Hay herramientas, Goku! ¡Ey, tú! ¡Quieto! Uy, se fue por otro lado. Ok. Ah. ¡Quieto! ¡Me perteneces! ¡Alto! Bueno, esto sí lo puedo detener. ¡Alto! Voy a domarte. Bueno, ya te he domado, ¿verdad? Por algo estás aquí. ¡Ay! ¡Ey! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡No mataste! ¿Qué? ¿Por qué está así? Está loca. Acomódalo. ¡Mira cómo anda! ¡Mira cómo anda! Intenté acomodarlo, ven, ven, Intenta acomodarlo Eso es lo que hace la prehistoria en nosotros, muchachos Nos vuelve, nos vuelve, nos vuelve agresivos Cámbialo, cámbialo, yo lo sostengo, yo lo sostengo Ahí está, no, está de lado ahora Voy a intentar acomodarlo, préstame, ese, préstame eso, a ver, voy a intentar acomodarlo <ríe> Qué pedo, porque no lo puedo mover Ey, muévete, oh, oh ¡Oh, ya casi está bien! ¡Ey, amigo! ¡Oh, ya está! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien, ya está bien, ya está bien! Ya, ya, ya, ya, no hay que moverlo No, mi tranquila, Ivy, tranquila, tranquila ¡Ay, mi madre, una cazadora! A ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Pero qué hay más aquí? ¿Qué podemos hacer? Estas herramientas sirven para algo, estoy seguro ¡Ay! No, no, no, yo no le hago a eso Yo no le hago a eso <risa> ¡No! ¡No manches! ¡Ay, Solo llevamos cinco minutos aquí. ¿Cómo te convertiste en eso? Eso es lo que hace la prehistoria por nosotros? ¡A la madre! Seré un caballero. Aceptaré mi muerte como tiene que ser. Sin resistirme. Ya, mátame. ¡Aplástame! ¡Aplástame! ¡Muerte por Snusnu! ¡Ah! ¡Hazlo! ¡Muerte por Snusnu! Lord, ¡ah! La vida de un hombre en la prehistoria Nunca ha sido fácil Día tras día, muchos hombres Murieron por Ah, no, sí, tuve Snus, no ¡Ah, la bestia! Están enormes todos, ¡qué pedo! Aquí puedes conseguir avatares, avatares enormes Ah, mira, ahí está el espejo En la pared no, oh, sí, volteó Digo, ¿qué? Ey, no vean eso ustedes, muchachos. ¡No! ¡No! ¡Está coco! ¡Ay, oh, qué bueno! Wey, espera un momento. Esto no lo vieron ustedes, banda. Pero atrás, dice eso. A oh, la bestia. Está bien loco el ARC, güey. ¿Cuándo podemos solicitar entrar? ¿Cuándo podemos solicitar entrar, banda? Al ARC. Quiero entrar al ARC. Sí, sí, se ve chido. Se ve chido el ARC. Ah, ¡Ah! Uf, estuvo difícil, pero lo logré. No me mates, no. Era broma, era broma. ¡Ah! No, no, ah No, ah, no, espérate No, no, no ah, ah, ah Ya, ya, me voy a portar bien, me voy a portar bien Seré, seré, seré, seré bueno Ya, tranqui, tranqui, tranqui, voy a, voy a ser un hombre de bien Y voy a recolectar materiales, ok Ayuda, no puedo salir, banda Ayuda, no puedo salir, banda, Ayúdenme. ayuda, banda, Ayuda, banda, ayuda, no puedo salir de aquí ah ¡Ay, no! Simulador de sufrimiento. Simulador de sufrimiento. No, no, no. Todo bien, todo bien. Eh, no puedo salir. Es que estaba muy. Eh, está cerrado con llave. ¡Ya lo intenté! ¡No puedo! ¡Hola, oh, bestia! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ya lo intenté! ¡Te lo juro, te lo juro! Mira, ya, ya lo intenté, ya lo intenté. No tengo suficiente fuerza, creo. No lo puedo. No, no, no, no. No, no, no. no. No, no, no, no, no, no, no, espera, no, no, no, no, no, no. Eh, podemos arreglarlo ¿Pod Ah, no, podemos arreglarlo No puedo, te lo juro, ya lo intenté, yo lo intenté ¿Pod Podemos arreglarnos, mira, mira, he traído algo Una ofrenda de paz, una ofrenda de paz, mira Que me salga, que me vaya, porque pero no puedo salir, ¿cómo le voy? A oh, la bestia, está enorme. Díganle a Dios en chapulín. No. Si ¡Sí me va a matar, banda. Si ¡Sí me va a matar, banda. Está siendo poseída por el demonio. Si ¡Sí me va a matar, banda. Si ¡Sí me va a matar, banda. no. No, no, no, no, no, no. No. No. No. No. No. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Y ¡Chuchas así de grandes, Víctor! Ja, ja, ja, ja, ¡Go, ¡Go, este! ¡Go, este! ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam,